Bueno, bienvenidas a este ciclo de Teatro Comunitario en tiempos de COVID-19, que estamos organizando junto con Lola Proaño y Clarisa Fernández, y yo, Camila Mercado, quien habla. En esta oportunidad vamos a estar charlando con el grupo Pompeya Teatro Comunitario de la Ciudad de Buenos Aires, eh, bueno, tenemos eh, para charlar hoy a Gabriel Galíndez, a Vanessa de Bonis y a Fernando Fernández. Gabriel es actor, docente de teatro y director de Pompeya Teatro Comunitario. Se formó en la escuela de Agustín Aleso. Además de pedagogía, hizo diversos seminarios de clown e improvisación y trabaja en cine, teatro y TV. Vanessa es música. Forma parte de la murga Baila la Chola, desde el año 2015, donde actualmente canta y es codirectora directora escénica junto a Julia Bruce. En sus estudios de bandoneón se formó en la Escuela de Música Popular de Avellaneda y la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música. Tomó clases con Martín Benedetti, Néstor Marconi y Santiago Arias, y su formación se orienta al tango y al folclore. Desde el año 2017 integra el grupo Pompeya, como entrenadora vocal y directora musical. Fernando es actor, dramaturgo y desde el 2005 a la actualidad asistente de dirección y actor en, en el grupo de Pompeya. Estudió teatro eh, entre 1998 y 2010 con Miguel Sforza, con Gabriel Galíndez, con Pompeya Oviver y Mariano Agnone. También estudió piano y percepción musical, canto, escenografía e iluminación teatral utilería y realización cinematográfica. Bueno, el grupo Pompeya Teatro Comunitario lleva ya 17 años de trabajo ininterrumpido en el barrio de Pompeya, en la ciudad de Buenos Aires, como mencionaba. Eh, actualmente el grupo se reúne, ensaya y hace funciones en, y actividades en la gráfica Chilabert, una imprenta eh, recuperada por sus trabajadores y trabajadoras. Lleva cinco espectáculos realizados y en 2019 estrenaron su última producción que se llama El amor puede más, no jodan más. Lo integran 45 vecinas, actrices y vecinos actores que van desde los 7 años hasta mayores de 70. Bueno, un placer encontrarnos en este día soleado que nos tocó, que hay que mencionarlo. Bienvenides, <ríe> un gusto tenerlos conozco, bueno, por... Buenísimo, gracias, estamos recontentos también de compartir esto de esta manera, como se puede en estos tiempos, así que celebrando también esta posibilidad de encontrarnos de manera virtual y tratando de hacer lo mejor que podemos y optimizar los encuentros que nada, como te decía anteriormente, Lola, me encanta que hayan, que hayan a Camila y a Clarisa también, que hayan armado este ciclo, eh, son las cosas positivas que nos deja la pandemia. Bueno, muchas gracias Gaby, Fernando, Ivane, bienvenides eh, a este ciclo, es un gusto para nosotras. Eh, y queríamos comenzar haciéndoles una, una pregunta eh, en relación a una de las cosas que señalaba Cami. Cami contaba que ustedes eh, trabajan y hacen sus actividades en la imprenta Chilaver, la fábrica recuperada, y queríamos preguntarles si en el contexto de pandemia mantienen contacto con el espacio, eh, cómo lo hacen, cómo, lo, cómo están trabajando allí, o cómo lo están gestionando, eh, sobre todo en este contexto tan particular, ¿no? Donde todo se vuelve un poquito más difícil de lo, de lo normal. Voy a arrancar brevemente yo, después continúa Fernando, Iván, y así vamos como intercalando. En este momento no estamos trabajando, obviamente, no estamos yendo a la gráfica, a la fábrica, pero la, la imprenta sigue abierta, eh, hay algunas pequeñas actividades que ellos están haciendo, ahí funciona, les cuento, para quienes no saben, ahí funciona un bachillerato popular, una consejería de vivienda... Eh, la, la imprenta en sí misma, y también, aparte de Pompeya Teatro Comunitario, un ex integrante del grupo armó un, una actividad de reciclado con gente en situación de calle, así que eso es un poco lo que está sucediendo o lo que sucede en la gráfica Chilaber en este tiempo. Fernando, continúe, por favor. Eh, sí, como se dice... La gráfica es una fábrica recuperada por los trabajadores y eso supone muchas dificultades para ellos en términos de permanentemente estar en, en amenazas, de, sobre todo porque, por el orden jurídico, bueno, que no, no contempla plenamente esa situación. Y eso le supone las dificultades, por ejemplo, que no tuvieron en años anteriores con las tarifas, que se le fueron incrementando, como se le incrementó a, a, a muchísima gente, a la población. Este, y en ese sentido es una situación este, tambaleante, en la que también el Grupo de Teatro Comunitario intenta colaborar pues, este, en distintos festivales, actividades, para dar apoyo económico a esa situación de la emergencia. Así que la relación es de fraternidad y de agradecimiento siempre a quienes nos ceden ese lugar desde hace ya años. Y en la actualidad además está en lo específico, de, además de la relación que podemos tener, sí, telefónica, eh, de ese tipo, eh, con, con, para saber en qué situación se encuentran, eh, en términos laborales también, que obviamente ha disminuido, pero también está funcionando la olla popular, en la que, con Pecha Teatro Comunitario, está colaborando muy activamente, es uno de los actores principales, actrices principales, y este, de lo que también puede dar mejor cuenta ahora Vanessa. Me encanta este, cómo vamos pasando la costa. Sí, estamos eh, desde hace ya eh, tres domingos, hacemos cada 15 días una olla popular ahí en la gráfica, eh, junto con las otras organizaciones que antes mencionaba Gaby eh, los domingos al mediodía, y somos eh, de, de teatro comunitario, más o menos estamos participando activamente, poniendo el cuerpo, ocho personas más o menos, también dadas las condiciones de quienes no pueden salir de sus casas, por cuestiones de salud, eh, con respecto a la pandemia, digo. Eh, entonces, eh, hay varias personas del grupo de teatro que concretamente estamos pudiendo ir ahí y es cada 15 días. Esa es la forma que encontramos como concreta de articular en este momento con la gráfica y con las otras organizaciones, y con el barrio, por supuesto. Sí, son formas de, además de, de obviamente, de emergencia, este, que, que estamos extrañando realmente nuestra concurrencia ahí. Habíamos compañeras, compañeras en mi este caso, que no concurro desde el inicio de toda esta situación, por una cuestión de lejanía. Este, yo vivo apenas cruzada la capital federal. Y, este, bueno, pero sobre todo eso, realmente extrañamos mucho el espacio. Un espacio muy cálido Claro, bueno, yo los saludo porque no los había saludado. Me encanta escucharlos y que me escuchen y estar con ustedes. <risa> Qué bueno, no, no, no. Bueno, respecto de lo que vienen contándonos, que están haciendo actividades en las que el grupo está involucrado, pero no son exactamente actividades teatrales, ¿no? Y, la, entonces, conectado con eso y con que el grupo de teatro tiene muchos vecinos que no están uniéndose por obvias razones a todas estas actividades, eh, yo les quiero preguntar cómo, si han hecho algo para mantener estos lazos sociales y afectivos con, el, ...con los integrantes del grupo que no pueden integrarse a este otro tipo de actividades eh, colaboradoras, ¿no? Y, y la otra cosa es, obviamente me van a decir que sí, pero bueno, igual pregunto, si están usando para, junta, para hacer este tipo, para, para mantener estos lazos afectivos y sociales, herramientas tecnológicas, ¿cómo las están usando? Y si ustedes visualizan que en el futuro... Este nuevo uso de la tecnología que todos hemos aprendido y que estamos usando, eh, va a integrarse de alguna manera a las actividades del teatro comunitario. Bien. Eh, nosotros desde que nos agarró, la, que comenzó la pandemia o la cuarentena, llamada en ese momento, eh, fuimos rápidamente empezamos a juntarnos por Zoom. Eh, porque creíamos que era lo que teníamos que hacer, sin, sin la certeza de qué iba a ser, pero teníamos la necesidad de juntarnos, de encontrarnos. Eh, al principio fue muy caótico, esos primeros encuentros. Yo estaba recordando en estos días, le digo a Vanessa y a Fernando, ¿se acuerdan los primeros Zoom, no? Lo que era una locura, todos hablando al mismo tiempo, gritando, festejando. Era un, yo terminaba agotado, realmente, pero cansado. Quizá pasaba ¿cómo? el encuentro entero, simplemente tratando de ayudar a una compañera que se pueda conectar, y el encuentro era festejar cuando se pudo conectar, ¡listo! Hasta ahí llegamos. Era interesante, porque los primeros encuentros, por lo menos los primeros dos, no fueron no solo técnicos, sino de, de encuentro Claro, de verte, de verte no, por pantalla. No, no, no importaba la, el tema, es que no importaba, pero no le damos lugar al tema teatral, vamos a enseñar, vamos a avanzar, ni siquiera a discutir la situación sino simplemente encontrarnos, y era el festejo de hasta de festejar las dificultades que teníamos, por eso nos eso. Y en esa dificultad fuimos encontrando una metodología de laburo, una metodología de trabajo, empezamos a planificar, empezamos a animarnos de a poquito cada vez más, si bien sabemos que no es teatro, empieza a ser una nueva manera de actuar, una nueva manera de vincularse, desde la actuación, no desde el teatro. Entonces, a partir de eso, con Vanessa, Vanessa propuso, la primera actividad que hicimos grupal fue una mateada virtual donde cada uno se filmaba en su casa, un mate y se lo pasaba, lo recibía de acá, lo tomaba y lo pasaba para allá. Eso fue un chino casi, imagínense, armar eso de la nada, sin tener ningún recorrido ni ninguna experiencia de eso. Eh, Vanessa después puede contar su experiencia, que decía, no me manden tantos videos, porque le llenaban los celulares, le explotaba el celular. De... Eh, y en ese, en, esa, en, esa, en ese afán de armar y de hacer y de construir, muchos compañeros nunca empezaron. Siempre un 30% del grupo eh, no podía. No podía, no quería, no le interesaba, no tenía internet, eh, este, es bastante heterogénea la población en cuanto a lo social en Pompeya, y no solamente hay gente del barrio de Pompeya. Entonces, eh, en, si bien tratamos de mantener un contacto telefónico o por mensajes con esos compañeros y compañeras que no venían, eh, el grupo siguió avanzando, y a medida que fuimos avanzando, fuimos empezando, esto que decía, planificar actividades de música, de canto, de actuación, eh, de revisión de todo el material que fuimos eh, haciendo en 17 años de laburo, porque ahí nos, dimos, nos pasó, a mí me pasó algo con la pandemia y con la cuarentena, que es, nos paramos a pensar, que en el teatro comunitario a nosotros nos sucedía muy poco, pararnos a pensar, qué era, que mirar para atrás y decir, hace 17 años que estamos haciendo esto, empezamos a hablar de los espectáculos, la gente que se sumaba al grupo quería saber eh, de qué, cuáles eran las obras, el material. Fernando, que es un gran... Yo creo que Fernando es un... Entre historiador y rejuntador de cosas, eh, si juntamos esas dos cosas sería... Eh, un basurero. Eh, exactamente. <ríe> un, gran, no, basurero, no. <ríe> un gran recopilador de cosas, porque tiene todo, Fernando. Eh, y a partir de eso, y yo ya termino con esta participación y después los dejo a los compañeros, y a partir de eso se armó un radioteatro de uno de los espectáculos, del tercer espectáculo, que fue la Reina de Pompeya, que era la celebración de un baile de carnaval en el año 1950. Hacíamos un homenaje a aquellas fiestas y ahora estamos trabajando en eso para presentarlo en un, en un programa donde fuimos invitados para hacer el amor puede más, no joda más, fue tan linda la movida, la repercusión que nos generó, que ahora vamos a ir por eso. Así que ahí ha pasado hemos pasado por todas las instancias de aprendizaje y de desarrollo, y vamos a seguir, porque esto va a seguir. Gabriel, ¿se puede ver el, el radioteatro? ¿Está accesible sí, sí. en algún medio? Sí, lo tenemos nosotros en Instagram, que fue, fueron cuatro emisiones, cuatro... Lo hicimos, en realidad, primero una compañera, eh, de, una compañera del grupo que está cocinando en una olla popular los sábados, charlando con un vecino, vecina, vecino, le dijo que ella integraba un grupo de teatro comunitario y el muchacho le dijo, ah, yo tengo un amigo que está haciendo un programa de radio por Zoom y que sale en el canal de YouTube, estaría bueno que hicieran una entrevista. Me llama el muchacho y me dice, ¿no querés mostrar un fragmento de lo que ustedes están haciendo?, y nosotros, que somos súper kamikaze, dijimos, sí, claro, obvio. Junté a 10, 12 integrantes y presentamos el comienzo del espectáculo. Y la gente y el conductor se quedaron fascinados. Y nos propuso, che, ¿quieren hacer todo? Y nos sí, claro, obvio. Y allá fuimos. Este, y fue una experiencia muy, muy rica, muy interesante. Que la cuente Fernando Vane también, toda la movida que hicimos, fue muy hermoso. Sí, el tema de las redes, bueno, habemos distintos, las redes, el Zoom y otras, habemos distintos caracteres para eso, distintos tiempos, obviamente, así como las casas y la disponibilidad de cada uno, cada una hay distintas posibilidades tecnológicas. Así que, obviamente que la práctica del WhatsApp es un preescolar, la práctica de los grupos de WhatsApp fue preescolar siempre para, para estas situaciones de, de encuentro en los Zoom, ¿no? Quiero decir, esa posibilidad de estar comunicado, que fue lo primero. El WhatsApp después apareció. Como todo el mundo descubrimos el Zoom. Eh, como decía Gabriel, fue caótico, entre caótico y divertido, esa alegría de encontrarnos sobre todo, y después empezar a hacer este, cuestiones de lectura de la obra, lo que teníamos fijo, y además teníamos... Lo que tenemos fijo es la obra, eh, la última obra y escrita, y teníamos además la gran, eh, podemos decir así, relativa bronca de que solamente habíamos hecho el, el debut de esa obra en diciembre del 2019, y después no, no habíamos podido avanzar más, obviamente. Entonces quedaba una espina ahí, queda, en la necesidad de que esa obra este, de alguna... Eh, entonces empezamos ensayos con, con, de lectura de la obra, de lectura, de composición de personajes, de, eh, eh, eh, nos maquillamos, nos, este, quienes eh, podemos, si tenemos algo del vestuario en casa, lo usamos, eh, explora, eh, cambiamos roles. Eh, así que mantenemos, tratamos de mantener el espíritu y la sensación de que la obra podemos trabajarla y pensar Fue pues a partir de eso. Que, que surgió esta iniciativa que es eh, nos animamos a la iniciativa del, del, del radio teatro Zoom, una su muy raro radio teatro y que uno cuando la ve eh, y cuando cuando lo va preparando eh, obviamente viene de otra de otro ritmo de otra forma y y es más exigente, uno, de lo que uno eh, logra con estos medios. Pero una vez logrado y hecho, yo destacaba el, destacaba el hecho de que, este, eh, que fue muy, muy jugado, que no, no muchos eh, se atreven a hacer una cosa así en vivo. ¿Éramos cuántos? ¿Qué número de personas eran? 18. 18 puestos en pantalla. haciendo Además, con el trabajo bueno, no, no, no lo destaco precisamente porque por haberlo hecho yo pero con Gabriel, pero digo, de, de haber reducido una obra de 50 minutos a, ¿cuánto? 20, como mucho. Entre 15 y 20. Eh, bueno, eso nos anima ahora a tratar de repetir la experiencia y estamos preparando ya otro material de obras de otro tiempo. Como decía Gabriel, eso este tiempo también nos sirvió para recuperar cosas, para pensarlas necesariamente. Y pensarlas en dos planos. Una cosa es, que este, nos empezamos a dedicar también a, bueno, juntar vieja fotografía, viejos materiales, ordenar las redes sociales, reforzarlas. Pero también, como decía Gabriel, a pensar, eh, a trabajar el, el, el plano subjetivo de todo lo que hacemos. ¿Sentido? Realmente fue un pensamiento de todos nosotros, y de Gabriel, y mío, de Vanessa, de las cabezas y de otros compañeros también, este, este pensamiento de tantos años, que estamos haciendo? Eh, y la responsabilidad sobre, otro, sobre otras personas. Es decir, el trabajo de mantener el interés de otras personas, eh, trabajar emocionalmente con otros compañeros, compañeras, sostener una red. Muy difícil es, muy difícil, porque cada cual está viviendo su pequeño drama personal, colectivo. Eh, en medio de esto, una compañera eh, nueva, Está, está viendo además compañeras y compañeros, ahora compañeras, ¿no? de, de, de, que están integrándose a la, a, al grupo por Zoom, que no las conocemos personalmente. Eh, y una de estas compañeras, este, primero cae el padre y ahora cae ella, y está internada aún desde hace meses con el COVID. Y está en una situación jorobada, que sube y baja. Este, así que, bueno, estamos atravesando todos los, los hilos, todas las redes. Preguntaba Lola, perdón que me extendí, ¿Cómo la vemos a futuro? ¿Si va a servir todo esto? Eh, yo la verdad que no lo sé, yo supongo que sí, es una herramienta ya incorporada, pero no, esperemos que no sirva para, para esto. Este, uno guarda la esperanza de la vacuna, eh, y uno guarda la esperanza de que el año que viene, quién sabe en qué momento, eh, empezar las primeras reuniones. ¿Cómo va a ser eso? No lo sé, pero obviamente va a ser una herramienta. Esto, que queda? Quedará. Quería agregar algo en relación a eso, eh, que decís Fer, sobre, pensando en relación a, a qué de esto nos va a quedar, más allá, por supuesto, de, de los aprendizajes y las introspecciones y otras formas de encontrarse, eh, creo que como herramientas nuevas estamos sumando esta cuestión del registro, que de repente no teníamos muchas cosas grabadas y ahora nos encontramos como produciendo para tener algo que vendría a ser como el escenario, ahora vendrían a ser los videos, entonces de repente nos encontramos, bueno, grabando y al principio era esto del mate, que un videito de recibir un mate de este lado para el otro mate, con todo el instructivo era una cosa que nos resultaba re extraña. Y ahora de repente ya, como que casi todo el grupo la tiene reatada, con bueno, nos filmamos un video así, asada de esta manera, o nos grabamos. Entonces, con un celular tengo los auriculares, con el otro lo pongo acá a tal distancia, no sé qué. Y de repente, como que sí, eh, creo que se estamos como encontrándole la vuelta por ese lado que le debe estar pasando a muchísima gente, eh, con relación al registro, y que después también creo que, que están surgiendo nuevos espacios de encuentro, gracias también a la virtualidad, que hace yo quizá antes el ensayo era los sábados en la gráfica en tal horario, y después de repente si queríamos tener una reunión durante la semana y, y no terminaba sucediendo, porque hay gente que viene de, de lugares, nada, que están súper alejados o, o por otras situaciones, y ahora de repente nos encontramos haciendo también dos reuniones semanales, comisión de género, otros encuentros, ensayos extra porque la posibilidad del Zoom eh, nos da esta cuestión de, de no tener que movernos de casa. Y yo creo que a futuro, eh, cuando nos podamos encontrar, quizás sea una alternativa para estos encuentros extra pero los ensayos presenciales no se van a cambiar por nada del mundo cuando se pueda volver. Totalmente. Quiero agregar una cosita nada más. Que decía Vanessa, lo dijo así como medio al pasar, eh, en esta cuestión del repensarnos y el de parar la pelota, eh, este año empezamos a trabajar eh, con una comisión de género en el grupo, eh, a raíz de una situación que vivió el grupo el año pasado, entonces y que me parece que nos obligó a ponernos como en sintonía con los tiempos que corren y que estamos haciendo un proceso de aprendizaje muy interesante. Creamos una comisión de género y también el Grupo Grande está armando, eh, estamos haciendo talleres de la ESI, de violencia, de género, con unas talleristas, que es un trabajo que si no tuviese la pandemia, yo no sé si lo habríamos hecho como lo estamos haciendo. Eh, sí. Con una fuerte participación del grupo, con un gran aprendizaje, que el aprendizaje implica incomodidad, implica debate, implica... Eh, nuevos conocimientos, nuevas herramientas, nuevos posicionamientos eh, y en esto también debo decirlo, con Fernando estamos desde el comienzo en esto de Pompeya Teatro Comunitario, el aporte de Vanessa al grupo, más allá de lo musical y de lo vocal, que es como su gran metier y su, su gran fortaleza y su gran saber que, que pone en el grupo, que haya estado Vanessa también eso a nosotros eh, nos dio otra mirada, otra perspectiva, eh, otro aporte muy rico, muy rico, que nosotros no lo teníamos. Eh, y también nobleza obliga, yo siempre trato de decirlo, porque con Fernando hemos crecido en el Teatro Comunitario casi a los ponchazos también, aprendiendo un montón sin saber cómo, teniendo solamente como referencia a Catalinas y a Barracas, eh, y que después, con los años, fuimos aprendiendo también nuestra metodología, nuestro método, nuestra manera, nuestra forma. Y en ese momento, hace cuatro años, tres años, que estás, Vané, aprox bueno, nosotros ya hace cinco o seis años empezamos a vislumbrar esta idea de eh, armar un equipo de laburo, un equipo de dirección, un equipo de coordinación, ampliado, que no quedara solamente en Fernando y en mí, y, y eso ha potenciado muchísimo al grupo. Así que estamos trabajando con, fuertemente con el grupo desde lo artístico, generando contenidos como podemos. Yo creo que algo de todo esto va a quedar y también haciendo, estando muy atentos, generando perspectiva de género, eh, la comisión de, armando esta comisión, trabajando la ESI violencias y todo eso, que me parece que es fundamental en este tiempo ya. Sí, yo quisiera eh, hacer una preguntita que no está eh, dentro de lo, eh, digamos, de lo estándar de estas de entrevistas, pero como Gabriel sacó las, al pasar, Vanessa lo dijo y Gabriel lo expandió, a mí me gustaría mucho que Vanessa nos cuente un poquito brevemente lo de la Comisión de Género. Bien, en la comida de género la, la armamos a principio de año, a raíz de una situación de acoso de un compañero a una compañera en el grupo, eh, a fin del año pasado. Eh, a principio de año, esto fue en el último encuentro del año pasado, entonces en el medio nos encontró el receso, mientras íbamos a, la hablando a distancia, pero al encontrarnos a principio de año nos dimos cuenta que, que nos faltaba una red de sostén por detrás, como, de repente es como, ¿y qué se hace con esta situación? ¿Cómo, cómo se encara? ¿Qué, ¿Cómo nos encuentra como grupo? ¿Cómo pensamos? ¿Qué? Es un grupo súper diverso, eh, con diferentes recorridos, con, con personas con más experiencia o militancia en el feminismo, con otras eh, no tanto, con otras con ninguna. Entonces, bueno, nos encontró como en esta situación medio sin herramientas, y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer a la interna? Hagamos una comisión de género, no sabemos bien qué tiene que hacer la comisión de género, pero juntémonos, encontremos ese espacio, eh, juntémonos, eh, decidimos que fuera mixta, porque también habían varones que querían participar de la comisión de género, y por otro lado, la necesidad real de pedir ayuda externa, como, ok, no contamos claramente con, con herramientas, evidentemente, para abordar ciertas situaciones, entonces surgió la posibilidad de, de estas talleristas, que son tres chicas que tienen un proyecto de ESI, que hicieron que, eh, que es para laburar con centros culturales, que la idea son varios encuentros con diferentes actividades, y la idea es que nos lleve al final a poder armar un protocolo propio. Porque también nos pasaba esto, buscábamos protocolos de otras organizaciones, y era como es muy difícil poder adaptarlo a la situación particular, más allá de que los protocolos también son complejos, porque cada situación es muy particular. Entonces, bueno, la idea de este recorrido con las talleristas es, por supuesto, revisar un montón de cuestiones, a partir del teatro también, ellas traen actividades de improvisación, videos para ver, para debatir, y después, por otro lado, la Comi se junta los miércoles, y ahí medio que vamos como desmenuzando un poquito más profundo que con el grupo grande, como cosas que nos quedan sueltas, estamos armando nuestro propio glosario de, de conceptos que vamos teniendo ahí sueltos o que van apareciendo en los encuentros de ESI, y se da como un laburo súper interesante, de hecho ahora vamos a ver, eh, en el ensayo de hoy, vamos a ponernos a, a ver un poquito más... Eh, la, la, el, el libreto de La Reina de Pompeya, la idea es que todo el grupo lo lea, que también pasó en su momento con, con El amor podemás que es la obra que tenemos ahora, como desmenuzar ahí, bueno, y qué pensamos, y qué aparece, como que, que circule también el diálogo y las cuestiones que vemos para, para poder poner ahí en jaque las cosas que no nos cierran y que no nos representan como grupo. O sea, Vanessa, que están revisando las obras con perspectiva de género. Sí. En su momento lo hicimos con... El Amor Poemás lo que sucedió es que lo, lo, lo escribió un dramaturgo, y cuando lo mandó eh, empezamos como a ver, junto con otras compañeras y compañeros, cosas que no nos, eh, que no nos cerraban, como no, esto no, no eh, como expresiones desde lo más mínimo del decir eh, que vienen buscando a alguien que tenga huevos, como, ok, ¿hay que tener huevos para ser valiente? Hablemos de esto. ¿Qué otra expresión podemos encontrar? Desde esas pequeñas cositas, hasta roles de repente que quizás se presentaban de personajes que no nos que, que no cerraban, y ahí le fuimos buscando la vuelta, y lo mismo pasa ahora un poco, que esto lo hablábamos en, en la última reunión de género, sobre la reina de Pompeya, como bueno, ok, ¿qué queremos decir con esto? ¿Por qué lo actuamos? ¿Qué queremos representar? ¿Es una imagen, una fotografía de algo que pasaba? ¿Vamos a tener algún tipo de análisis sobre esto? O, ¿O simplemente vamos a representarlo así como está, porque es lo que pasaba? Como preguntas que salen que creo que todavía no hay mucha respuesta, pero también me parece como súper valioso que aparezcan las preguntas y los cuestionamientos. Sí, totalmente, y me parece algo que mencionan que yo como no quisiera dejarlo pasar porque quizás uno lo naturaliza pero no es tan, no es, no es tan natural que es el, el hecho de como recurrir o entender que a veces una, uno necesita recurrir como a ayuda externa, ¿no? Como y no dar por sentado que bueno como esto es una problemática del grupo y nos sentamos y lo, resol lo resolvemos entre, entre nosotras y nosotros. Sino que son cosas que son sociales, que at atravesan el grupo porque pasan, digamos, en, porque nos está pasando eso y ya no podemos como hacernos, eh, digamos, la sota frente a esa realidad, es como... Y decir, bueno, necesitamos a alguien que trabaje estas situaciones y nos brinde estas herramientas para incorporarlas, pero que nos que nos oriente, me parece que eso a veces no, no sucede tan tanto, y está, está buenísimo. Sí, absolutamente. Sí, sí, tampoco sucede que el grupo, eh, digamos, compuesto por varones y mujeres, eh, adopte y, y acepte eh, cuestionar miradas que están en todos nosotros muy incorporadas, ¿no? porque eso nos pone en crisis a todos, y supongo que a los varones más que a las mujeres, aunque a las mujeres también. Y aparecen un montón de resistencias también en el camino, y es todo un desafío porque de repente en esta instancia nos estamos perdiendo del de, de lenguaje corporal y de, como de, de otras dinámicas que quizás se podrían dar en, en la presencia, que ahora nos encontramos como, bueno, nos guiamos apagamos camaritas, prendemos camaritas, pero hay algo que se pierde en el medio y, y que, bueno, que es como buscar la forma, ellas, por ejemplo, las talleristas nunca habían dado este taller de forma virtual, entonces para ellas también fue todo un desafío, pero me parece re valioso esto que, que resaltás, Cami, hay personas que se forman en esto y que buscan herramientas y que las estudian, y que por más que muchas veces tengamos recontras buenas intenciones, es necesario tener herramientas eh, desde la formación para poder acompañar situaciones que nos exceden. Una cosa linda que nos pasó en este tiempo que fuimos también aprendiendo es escucharnos, es escucharnos. Esta cosa de tener la palabra cada uno, eh, poder organizar un poco la palabra en, desde la virtualidad, aprendimos a escucharnos, a acompañarnos, porque muchos compañeros y muchas compañeras no la pasan bien en pandemia, no la pasaron bien, no la están pasando bien y eh, nos fuimos acompañando, nos vamos escuchando mucho más, eh, y creo que eso también tiene que ver con estos 17 años de recorrido, con estos, y con esta mirada a futuro de, que dice Vane, que es, y Fernando, ¿qué queremos? ¿Qué grupo queremos? ¿Para dónde vamos a ir? Eh, ¿Cómo sí, vamos también. a continuar? Eh, sí, también... Nosotros somos un grupo... Perdón, ¿Cómo? Vane, chiquito. Nosotros somos un grupo... Eh, muy alegre, muy alegre, y se nos caracteriza por esa cuestión en la red nacional. Somos un grupo viajero también. Hace unos años que hemos decidido salir y retransmitir lo nuestro más allá de la capital. Creemos que la capital está absolutamente saturada de propuestas, de ofertas y de todo eso, y empezamos a salir. Y en ese salir también fuimos creciendo y entendiendo un montón de cuestiones. Porque convivimos mucho más, porque no quedamos solamente en encontrarnos los sábados, porque compartimos días y, y, y, y, y entonces queremos poner el acento en muchas cosas, porque esta cuestión del respeto, esta cuestión de la escucha, esta cuestión de, de, del otro y de la otra y del otro del, del cuidado. Si nosotros planificamos un grupo festivo, alegre, viajero, comprometido, oh. tenemos que tener estas herramientas. Si no, va a ser muy difícil. Perdón, Vané. No, perdón, yo te interrumpí. No, que me quedaba con algo que también me parece interesante para dejar ahí, eh, como grabado, si se quiere, porque, nada, porque después esto es un material que calculo que, que, que estará a mano de otras personas, que el laburo es re largo, que nosotros estamos empezando, que, la, que nada, la Comi de Género se armó este año, y que todo lo que nos estamos llevando son preguntas y, y cosas para laburar, que el laburo es, es interno y es profundo, y ad, además de grupal, por supuesto, y que también esto lo mismo que es, decía Gaby, de, el grupo tiene siete años, ok, hay mucho por revisar, y, y por ver, y en el medio cambiaron un montón de cosas, entonces como, como... Yo creo que esto no es como un lugar al que llegamos y, ok, qué bueno, sí, ok, qué bueno, pero es de acá para adelante, todo lo que viene, de, y el primero es como las cosas que están más en la superficie, y después es empezar cada una, eh, cada una y cada uno a acabar más profundo, y, y creo que ahí viene la riqueza zarpada y los desafíos también. Y porque, y perdón, y porque yo creo que eso nos va a hacer crecer mucho más, primero como individuos, como seres, como personas, y después desde la grupalidad y desde lo artístico también. Nosotros, este, yo lo vengo sosteniendo y lo creo porque también me ha pasado en el alrededor, ha venido, ha venido gente querida a ver el espectáculo relacionada con el teatro comunitario, y me dijeron, este el último, El Amor Puede Más, esto es lo mejor que ustedes hicieron, me dice. Como que si, yo siento que nosotros vamos espectáculo a espectáculo, vamos creciendo, vamos entendiendo, eh, vamos mejorando muchísimo, pero no por una cuestión de, de competir o de esforzarse para ser mejores. No, el, el recorrido, el crecimiento nos va dando esta posibilidad de Contar historias eh, eh, que, que, que son más movilizantes, más interesantes para nosotros. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos hablando, yo me estoy cuestionando un poco el espectáculo, el otro día lo decía la comida de género, pero nosotros planteamos, hablamos de la grieta, en el amor puede más, no jodan más, entre dos barrios, Pompeya y Recoleta, ¿sí?, este, bien distintos, bien diferentes. Y a partir de eso, entre Pompeyo y Recoleta, eh, surge una historia de amor de un chico y una chica. Eh, el chico, un chico es parecido, está inspirado libremente en Amor Sin Barreras y en Romeo y Julieta. En vez de Montescos y Capuletos eran Pompeyos y Recoletos, en vez de Romeo y Julieta son Homero y Violeta, es decir está hecha con rima el espectáculo, con lo cual desde la dramaturgia eh, es, es maravilloso porque escuchar los textos que se dicen con todos los agregados, que la escribió Enrique Papatino, que es un, un crack, es un dramaturgo, fue el fundador de Resonorres, el grupo de mataderos, eh, él es un gran dramaturgo, la escribió con una mirada, y nosotros le pusimos la impronta de Perspectiva de Género y la impronta de Pompeya Teatro Comunitario. Él nos dio el material y nosotros, y, yo, y él lo sabía, que nosotros lo íbamos a, a dar vuelta y lo íbamos a, a modificar y a cortar y a suprimir y a agregar, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ahí encontramos algo muy lindo eh, en el espectáculo, nosotros estamos chochos, nos quedamos con una manija barba porque hicimos solamente cuatro funciones, dos en Capital y dos en el Partido de la Costa. Y cada vez que terminábamos de hacer la función, terminábamos como en las nubes, por el aire, la gente, nosotros y el público que la veía, porque este, es hermoso lo que contamos. Es hermoso, es muy lindo. Pero también empieza a pasar en este cambio y en esta revolución, es... ¿Y, ¿Y qué otras cosas podríamos contar? Y ahora la pandemia nos da este tiempo para pensar. Nos da este tiempo... Y si la historia de amor en vez de un chico y una chica fuese de dos chicos o de dos chicas, eh, como correr un poco la mirada. Eh, así que sería como... Para nosotros sería naturalizar cosas que ya están dadas y mostrarlas también. Eh, porque también me parece que el teatro comunitario como transformador, en este tiempo de pandemia, nos hemos transformado aún más todavía. Nos transformamos porque no estamos haciendo teatro. Tendríamos que inventar otra palabra que sería, no sé cuál sería, esto de juntarse 25, 30 personas sábado a sábado para mantener la llama viva de lo comunitario, del deseo, de la pasión porque nos encontramos y, y alguien dice, la verdad, arranca, hola, ¿cómo estás? Estoy mal. Estuve en una semana horrible, pésima, estoy muy angustiada. Y termina la jornada y dice, ay, gracias, me, me, me hicieron muy bien. Entonces digo, sábado a sábado, desde marzo hasta acá, nosotros fuimos construyendo algo hermoso, con, con muchas dificultades, tropezando, equivocándonos, frustrándonos, enojándonos pero haciendo, queremos sostenerlo, esto va a quedar algo de todo esto para lo que viene. Este, nada, yo me recontra pasiono y, y me recontra cebo, eh, pero eh, nada, estamos, yo estoy muy feliz de poder atravesar con Pompeya Teatro Comunitario esta situación. Difícil sería, más difícil sin Pompeya. Sí, totalmente, algo que, que hemos como, bueno, que un poco ya lo sabíamos obviamente, pero que fue surgiendo y confirmándose a lo largo de las entrevistas, es como, che, qué bueno ¿cómo no estar pasando con esto, con, con un grupo, con una grupalidad que te acompañe. No todo el mundo lo, lo, lo tiene y cuenta con eso, lamentablemente. Sí. Eh, y pensando un poco en este tema, eh, que un poco bueno fue surgiendo, digamos, del futuro, no este futuro que hoy por hoy, obviamente, aparece como... Incierto, porque no sabemos cuándo aparecerá la vacuna, cuándo se empezará a utilizar, bueno, etcétera. Todo lo que va girando y todo lo que va circulando, pero que todavía no se sabe exactamente cómo va a ser y todo eso, ¿no? Eh, queríamos preguntarle si ustedes están, como surgen las charlas, o si están hablando específicamente, imaginando cómo podría volver a ser... Eh, retornar a la actividad de alguna manera, al, al espacio público, con digamos, hablando del espacio público en un amplio sentido, no solamente en la calle necesariamente, sino espacios eh, comunitarios, o, o donde se junten mucha gente, básicamente, eh, nos interesa como ver si ustedes están como imaginando eso, o prefieren que también el grupo... Quizás lo hacen no adelantarse demasiado. Eh, nada, eso. Hay, hay, algunas, hay algunas ideas que, que yo creo, me parece que fundamentalmente están surgiendo en, el, en los diálogos de la red de Teatro Comunitario respecto de esa temática. En el grupo no, no, no está habiendo, me parece, bueno, no, no, está viendo salvo algunas opiniones así, o dudas. En la red de teatro comunitario se está dialogando un poco más de eso, porque estamos insertos en la realidad amplia, que es el teatro en sí. Es decir, eh, el teatro, llamémosle convencional, que no trabaja en espacios como, como los nuestros habitualmente, si bien nosotros trabajamos solamente también en espacios, en teatros, en teatros oficiales, y seamos convocados. Eh, nosotros, en realidad, como grupo, todavía no, no estamos hablando de eso y realmente creo que vamos a ir eh, en función de cómo vaya el movimiento general. Eh, yo, lo, yo personalmente lo veo difícil en estas condiciones que haya, en estas condiciones, en estas condiciones en las que uno puede ir pensando en perspectiva, tal como se está dialogando en, en teatro. Es muy difícil pensar en 30, 30 pongámosle 30 personas por un número cerrado puesto en, en un espacio. Si uno se lo pone a imaginar a, a, a ver este, la, la puesta, la fotografía, ¿cómo puede ser eso? Es muy difícil. ¿Cómo hacemos para 30 personas separados por una distancia? ¿Y hablando? ¿Con qué? Con barbí, con, con, con máscara. De ser así es otro teatro, es otra cosa. Es lo que está imaginando el teatro en el mundo hoy. Este, todo lo que uno ve hasta ahora de lo que son experiencias teatrales hoy son por decirlo de una manera, al menos a mí se le hace decirlo, triste, ¿no? No, no, ¿qué es esto? El público separado eh, cada dos metros, eh, actores separados cada dos metros, es una cosa muy rara que el teatro comunitario no, no, no existe así, no, no hay. Este, yo pienso que hay que ser, este, hay que ser este, inteligentemente pesimistas en ¿eh? esto, inteligentemente pesimistas, asumir lo que sucede como una cosa grave, seria, y a partir de eso avanzar. Ese es el espíritu también del teatro comunitario, este, avanzar a partir de la realidad, tomar en cuenta la realidad, no, no negarla y no, no pretender ir por encima eh, pisoteando la realidad, este, porque estamos, hacemos trabajo para vecinos, este, no podemos proponerle a los vecinos, vamos para adelante, vamos que sí, yo, no solo poner en riesgo, sino... Jugarnos una perspectiva estética que este, no sería el teatro comunitario. O ¿Cómo, cómo, nos, ¿Cómo nos manifestamos grupalmente en una fiesta? Así que vamos avanzando con, con, con tal y como vayan avanzando los tiempos y las formas. ¿Vane? No tengo mucho para agregar. No, yo, Dos yo... preguntas. Sí, claro. Yo... Yo con lo que me quedo es con esto que yo decía en el comienzo de, de que esto no podemos llamarlo teatro comunitario, pero que nosotros hemos generado mucho contenido eh, para adentro en esta pandemia. Eh, como no pudimos hacer funciones, como no pudimos viajar, como no pudimos encontrarnos, empezamos a generar contenidos, videos, elaboramos la obra, surgieron otras cosas hicimos Surgió de Alimento Desbalanceado, que era el espectáculo anterior, nos convocaron de una radio para, para proyectarla y hacer un debate después, que eso fue muy lindo, fue muy interesante, una experiencia con una, una mujer que había visto nuestro espectáculo y tenía un programa de radio en Claypole, creo que se yo, y, y nos convocó y que fue una experiencia muy linda. Eh, a raíz de eso hicimos un trabajo de edición del espectáculo, era la función que se había hecho en el Teatro de la Ribera del ciclo del año pasado. Eh, le pusimos los subtítulos a la obra, si la vamos a mostrar dijimos mostrémosla bien, porque generalmente un espectáculo de teatro filmado está filmado con plano general, no se entiende mucho lo que se dice, entonces por lo menos tratamos de... Yo creo que de todo esto vamos a mejorar, porque lo próximo que vamos a hacer cuando hagamos función, vamos a empezar a filmar todas las funciones, este, la vamos a hacer a tres cámaras, vamos a hacer como que lo, lo audiovisual se impone también en un punto. Eh, este, Vanessa está aprendiendo un montón con la tecnología para sumar la cuestión musical que, que cuenta mucho y que ustedes saben lo que significa lo musical en el teatro comunitario, lo que es el canto y la música en el teatro comunitario. Eh, y que en la tecnología a veces es complicado porque hay delay, porque la conexión no es buena, entonces cómo grabamos, qué, qué, qué utilizamos, ¿Qué, qué elementos tecnológicos utilizamos. Es decir, hay cosas de las que fuimos, fuimos aprendiendo un montón yo creo que no vamos a volver hasta el año que viene. Eh, no digo la fecha, pero no es a principio del año que viene, no va a ser al principio del año que viene. Eh, pero nosotros eh, queremos seguir. Y entonces esa prepotencia del laburo no nos la quita nadie. Si nosotros queremos seguir haciendo, si nosotros queremos seguir juntándonos, si nosotros queremos seguir cantando, actuando como se pueda, Ahora no. es a través de una camarita, y lo hacemos a, a través de una camarita. Nos maquillamos, nos vestimos, ponemos un telón blanco a catrapa que no se vea eh, el quilombo de mi casa, la alacena, qué sé yo. Este, y lo vamos haciendo, lo vamos armando, porque queremos y porque tenemos ganas. Y porque eso es parte del espíritu del teatro comunitario. Yo que quiero surge a partir de eso. Destaco una cosa porque te doy colgando y es el, el, el espíritu de lo que estamos haciendo ahora, me parece. Eh, cuando hicimos este, este radioteatro, forma subteatro, resumida para este programa de radio, que a la vez no era radio, era radio en sub, eh, cuando hicimos esa experiencia, yo destaco una cosa, una palabra que surgió ahí, que el muchacho que, conductor de esto quedó fascinado, después nos reíamos porque el muchacho quedó Manija, como decimos, quedó y nos mandaba mensaje, le mandaba mensaje a Gabriel. Y, pero, y, y, la, y, y, y la gente que lo vio, llegaron a ser 350 personas que lo vieron en ese momento, mucho. Eh, ¿qué, ¿Qué quedó eso? La, la fascinación de ver, che, esta gente está loca, en el sentido de, son diez, éramos 18, 20, no sé cuánto en un momento en, en cámara, actuando. Es decir, y entonces, eso es, teatro, eso es el teatro comunitario hoy haciendo. Es decir, un milagro, un milagro. Es decir, la, la esencia del milagro la mantenemos. Este, sí, pero aparte lo hacíamos en vivo, en, vivo. en red. Cuando, cuando decíamos en vivo, no ¿En estaba vivo? grabado uh. nada. Que se le trababa a alguien y un compañero o una compañera salía a decir el texto. Como se cruzaba, aparecía en la pantalla, aparecía un invitado del programa que de golpe... En, como, como el perro en la plaza que cruza, acá parecía alguien, como era en vivo, pasaba de todo, era maravilloso, y los compañeros y las compañeras estaban tan contentos que lo disfrutaron un montón, y terminaba, eh, terminábamos de hacer la presentación, y se armó un grupo de WhatsApp que se llamaba Manija, entonces no, no sabés cómo quedaba, estaban dos horas hablando después de lo que habíamos hecho, ¿Qué es lo que pasa generalmente cuando uno termina de hacer una función? Este, que se queda charlando, que se queda desarmando, que se queda compartiendo. Menos Camila que se va a la plata a hacer otra función. Pero, <risa> pero después este, nos quedamos como encontrándonos y compartiendo los errores, los bloopers, la, las adrenalinas. Compañeros y compañeras me decían, antes de salir al, al vivo del Zoom, sentía que me agarraba taquicardia, me decían. Este, no lo podíamos creer. Eh, y bueno, y eso es, la, eso es mantener la llama viva de, de, del, del espíritu comunitario. Porque ahora yo no, sí. no, lo llamo teatro comunitario, pero no estamos haciendo teatro. Estamos haciendo algo, pero desde lo comunitario que me parece que eso es la potencia que tenemos, y que eso es lo que hace que esto funcione, que en el teatro independiente es otra cosa, ni en el teatro comercial ni hablar. Sí, total, eso es lo que está haciendo que, que también, digamos, se sostenga, es algo que, se, que, se, que esté ahí vivo de alguna manera, ¿no? Como todo eso que rodea al teatro, porque por ahí en otras formas de teatro también, obviamente, uno termina de hacer función y existe ese, ese momento que... Es el, pero el teatro comunitario es como constante eso. entonces, está bueno. Sí. Por suerte sí. nosotros contamos, parece, con, con, con, contamos con, con 17 años y el hecho de contar con material, con material, digamos. Este, yo eso, eso es una... Yo, yo me estoy encargando ahora de rever el material... De, de, de obras anteriores para avanzar en esta, también esta idea de ver si podemos repetir la experiencia de, de, de estos radioteatros, estas formas. Este, son tiempos de revisión, de, revisión. de memoria. No, no, al contrario, yo pensaba que, que meternos en la memoria de, del grupo y de las obras podía llegar incluso a ser este, melancólico, pero es al contrario, es, es revisor, una tarea revisora de, de lo hecho revalorativa de lo hecho, este, que, que genera, como, como decía Vane, ¿no? es que, cosa de la que yo participé, cuando leía la obra, una obra que estamos reviendo ahora, que la hicimos en el año 2005, creo, por ahí, ¿no? en la Reina sí. de Fontella, este, yo tenía charlas, este, aparte con Gabriel, del tema técnico para, para, para, para hacer la adaptación, y también yo me manifestaron, che, pero ¿cómo vamos a hacer con este, este tema? Este, pasaron años y hay temas de perspectiva de género que no son medio complejas para tratar, ¿cómo lo vamos a tratar? Y por otro lado, además, ya este, se estaba hablando en el grupo de, este, de, este, de, esta, de esta situación, de esta, cómo podemos adaptar, o verlo nuevamente. Así que este, estamos en etapa de, de revisión y de la perspectiva hacia adelante, y además yo esto, mi pesimismo no, no, no impide ver algunas cosas, yo creo que bueno, volveremos, no sé, yo tengo una fecha mía propia idea, que por ahí tirando abril, es mía, es una cosa un peticha, no sé, digo, abril, ¿qué pasa? abril, digo, no sé por qué, no. este, pero digo, y en esa época, bueno, empezaremos con suerte, con mucha suerte, a juntar cinco personas, para, para empezar a vernos las caras. Este, para ojalá, conocer. ojalá suceda, <ríe> ya creo que... Todos los que estamos en el AMBA decimos cinco personas y nos parece como que es un sueño, ¿no? Eh, juntarse con cuatro personas más es como ya una, <ríe> un sueño hecho de realidad. Eh, es increíble, ¿no? Eh, lo que bueno, nos la, recuperación, la recuperación de, de, de forma utópica. Sí. De uh -huh. Tal sí. cual, tal cual. Eh, Hay otra cuestión que nos interesaba destacar y, y preguntar, ...les, eh, que tiene que ver con la dimensión económica, podríamos decir, financiera, ¿no? Que es otro gran tema dentro del teatro comunitario, eh, y específicamente queríamos preguntarles eh, si ustedes eh, han sido beneficiados o han podido aplicar alguna de las políticas eh, en el marco de la emergencia cultural por la pandemia eh, que han salido, ¿no? De parte del Estado, no sé si ya venían co eh, trabajando con algunos con algunos beneficios de ese estilo, y o se han podido eh, aplicar alguno específico en este contexto de emergencia cultural. Eh, con respecto a eso, nosotros nos hemos presentado y nos vamos a seguir presentando a todos los subsidios que surjan de todos los organismos del Estado, ya sea los, eh, los municipales, del gobierno de la ciudad, y los nacionales. Este año hemos aplicado, nos hemos presentado a todos Solamente nos ha surgido el de proteatro, que es el de que tenemos por ley los grupos de cava, eh, y todavía no está, no hemos sido, están en etapa de revisión porque he estado hablando con gente de puntos de cultura y del fondo de desarrollar, que todavía, porque nosotros también armamos un subsidio para poder colaborar con la gráfica Chilaver, que es el espacio donde nosotros trabajamos para poder ayudarlos desde la economía para, eh, con una, desde lo económico para para poder afrontar los gastos de luz para que tengan ustedes una idea eh, ellos tienen casi una deuda de 800 mil pesos de luz les vienen todos los meses entre 70 y 80 mil pesos de luz es decir si bien eh, han estado congeladas las tarifas y todo eso la gráfica no la está pasando bien, eh, en ese sentido, y nosotros desde nuestro lugar tratamos de, no, nos presentamos al Fondo de Desarrollar para poder colaborar con la gráfica chilaver Ahora tenemos la presentación en octubre al Instituto Nacional de Teatro, que abrió una línea de subsidios, es decir, me parece, nosotros nos vamos a presentar en todos, estamos atrás de algún mecenas que nos han otorgado el año pasado el mecenazgo, nosotros estamos, eh, me parece que es una pata fundamental en cuanto a la gestión, el tema de los subsidios, que me parece que es absolutamente necesario, eh, y que quizás siempre haya como que seguir mejorándolo, eso. Eh, lo del Fondo Nacional de las Artes, algunos compañeros y compañeras se han presentado a becas, es decir, nos, nosotros creemos que el Estado debe apoyar este tipo de proyectos, este tipo de emprendimientos y este tipo de tareas. Eh, ¿Siempre se puede más? Sí. Eh, ¿Es un tiempo complicado este? Sí. Entonces, eh, vamos transitándolo como podemos. Nosotros, a pesar de no tener ingresos este año por, por gorras, por, por cuotas virtuales, eh, podemos sostenernos porque no tenemos que pagar un espacio propio o el alquiler de un espacio propio. Eh, pero si no sería bastante complicado. Pero me parece que, sí, digo, la pregunta que concreta es esto, nosotros hace muchos años que hemos tomado la decisión, con todos los grupos de Teatro Comunitario, de presentarnos a todas las líneas de subsidio que se abren. Creemos que debemos eh, sostenerlas y cuidarlas, esas líneas, en ciudad y en nación. Ah, y sobre las líneas este, específicas que ahora surgieron de, de apoyo a, a situaciones de colectivos teatrales, las que surgieron ahora, ¿no? De parte de cultura, del de, de, de Ministerio de Cultura. Sí, ahí, bueno, pasa que corremos en, en llamémosle, una desventaja relativa por el hecho de que nosotros no tenemos un espacio en el que podamos este, explicitar nuestra necesidad diciendo pagamos alquiler le pagamos a, a, a tal este empleado, lo que sea. Por un lado es comprensible que los fondos sean derivados a esas emergencias mucho más este, fuertes, porque, bueno, la, la, las estructuras además de pensamiento y de, de, de funcionamiento burocrático de las, de las, de las estructuras de, de, de, del Estado respecto de cultura, siguen entendiendo la cultura en, en los espacios. Este, pagos, en los espacios eh, físicos sostenidos, en los espacios, eh, eh, ya sea de propiedad o alquilado, espacios físicos quiero decir, ¿no? Entonces no, <coughs> eh, yo creo que no, no, no, no, ha, no ha habido, me parece a mí, líneas específicas. entramos Tratamos de entrar en las líneas generales de este tipo de ayuda pero no ha habido líneas específicas de ayuda en situación de pandemia para grupos de teatro comunitario que no, no tenemos, no tenemos hay pocos grupos que tengan su espacio o que lo alquilen. Y los que no lo tenemos no entramos en líneas específicas ¿no? para, para este tipo de, de ayudas. Porque por lo general, como digo, responden a esas necesidades, de alquiler, pago de personal, etc. Etcétera, etcétera. Se cosas así. Nosotros no, en nuestro caso. Claro, bueno... Eh... Gabriel, Fernando y Vanessa, muchísimas gracias. La charla ha sido preciosa, eh, le deja a uno muy optimista y muy positiva ver esa insistencia en el espíritu comunitario sin importar cómo y encontrar las formas para seguir haciendo. Realmente es, es maravilloso, los felicito de corazón. Y antes de terminar, queremos pedirles que, nos, que si ustedes quieren pasar cierta información sobre dos cosas. Uno, eh, dónde se, los puede, se pueden ver los espectáculos que ustedes han filmado, el radioteatro, etcétera, recordar bien claro para aquellos que les interese. Y dos, si ustedes tienen algún sistema, alguna web, alguna cuenta, donde aquellas personas que quieran colaborar puedan encontrarlos y hacer efectiva la colaboración. primero yo estoy recontra, estamos seguramente, Iván y Fernando coincidirán muy agradecidos por este espacio. De verdad que es absolutamente enriquecedor poder escucharnos, poder hablar, poder pensarnos, poder retransmitirnos. Me parece que eso es alucinante. Después, este año, a pesar de la virtualidad, se va a hacer la Semana Nacional del Teatro Comunitario como se viene haciendo todos los años. Esto se resolvió ayer en la reunión de Red. Vamos a hacer la, la Semana Virtual del Teatro Comunitario, como hacemos todos los años. Eh, que va a ser de esta manera, que se está planificando y todo eso, que me parece que es buenísimo. Eh, eh, tenemos un Facebook que es Pompeya Teatro Comunitario. ¿Cómo se llama el canal de YouTube, Bane? También nos encuentran como Pompeya Teatro Comunitario. En YouTube tenemos ahí Pompeya Teatro Comunitario. Eh, y no sé qué otra red social manejamos, ¿no? Estas. Y Twitter, que es Pompeya TC. Yo no tengo Twitter, pero lo maneja una compañera. Es arroba Pompeya TC, ¿puede ser así? ¿Es con arroba a Twitter? Desconozco yo, ¿eh? Este... Eh, y la verdad es que eh, eso, estamos recontra contentos de este espacio y seguiremos laburando porque es lo que nos motoriza a nosotros, hay mucho por aprender hay mucho por hacer, hay mucho por seguir así que de mi parte feliz y después, este, no sé si, no, si tenemos una cuenta tenemos cuenta bancaria pero eh, yo lo que más es que también aparte estamos haciendo un fuerte laburo social con Vanessa. Habla de la olla, por favor. Ah, me, me parece que está buenísimo eh, eso. Eh, me parece que me están dando mal internet, avísame, escucha mal, eh, porque les veo congelados. Eh, ¿sí y nos pueden contactar en todo caso para, por, por, la, por el tema de las donaciones. En este momento concreto estamos recibiendo donaciones para la olla, entonces eh, nos pueden contactar. Eh, por cualquiera de las redes sociales del teatro comunitario, y ahí les pasamos el CBU, que es como en lo concreto que ahora estamos necesitando hacer hincapié en lo que tiene relación a lo económico. Y también invitar a quienes quieran sumarse, porque el grupo está abierto y recibiendo a, a quienes tengan ganas de sumarse a hacer teatro comunitario en este momento, nos pueden escribir también, nos estamos juntando todos los sábados desde 3 y media a 7 de la tarde. Eh, entonces también como las puertas están abiertas, las pantallas están abiertas. ¿a, a siete más o menos, de tres y media a siete, ¿no? Yo te voy sumando porque te vas congelando, Van, eh. te voy aportando. Eso. Ahí va. Este, una, una, una nota de color. Me llamó en la semana una mujer que nos escuchó en el programa de radioteatro por Zoom, YouTube, que se quiere sumar, que nos vio, que se quiere sumar al grupo, una mujer de Boedo. Increíble, hermoso, nada. Hermoso. Eso. En, esta, en este estado, dijimos, en este estado hace, como estamos trabajando, ¿cuántos, cuántos compañeros compañeros que se van sumando? Por lo menos cuatro. Totalmente, sí, un montón. Se fueron sumando cinco o seis personas en, desde la manera virtual que dijimos, wow, estamos bien entonces. Y se suman y se sienten bien en el espacio y, este, y participan y ya se integran. Actuaron ya, incluso. Sí, sí, sí. Sí. Eso es increíble, la verdad. Que increíble. Es increíble, porque increíble. <risa> uno en lo que menos imaginaría es que la gente se va a sumar en este contexto y bueno, pues sigue sorprendiendo, ¿no? Lo, lo que increíble. puede brindar el espacio y que uno no, por ahí a veces no, no es consciente de eso, ¿no? Manteniendo eh, que es, el mismo... Espíritu. Que es. Claro, manteniendo el mismo espíritu, la necesidad de juntarse, la necesidad de grupalidad, la, necesita, la necesidad de, de formar parte. Este, es increíble. Mm -hmm bueno bueno chicos y Vanessa muchísimas gracias otra vez eh, ha sido realmente un placer Clarice y Camila seguramente también quieren despedirse les agradecemos muchísimo, muchísimo, ha sido un placer gracias Lola hermoso encontrarse y realmente gracias por, por el tiempo y bueno, por, por todo, por la duda tecnológica hay que Sí, eso sí <risas> muchas gracias, por gracias. Eso. <risas> porque hay que tiene que quedar y bueno un placer y bueno cuántas cosas quedan por charlar espero que eh, que no falte demasiado como para que podamos seguir dándonos y creo que esto también nos hace revalorizar el encuentro físico que va a llegar, va a volver. Y vamos, vamos, vale. vamos a volver a. Y con ah, vale. las chicas ha sido un placer la charla, y siempre que, que tenemos estas charlas salimos como, como cuando uno hace teatro comunitario con esa cosa de ay, qué, ¿no? Esa emoción. Eh, así que, y también conocer cada grupo, conocer un mundo, porque realmente son muy diferentes más allá de todas las cosas que, que tienen en común, así que para nosotras es una riqueza enorme escucharlos y nada, y poder conocer las realidades de cada uno. Así que bueno, gracias nuevamente. Así es, muchas gracias.